La entrega más formal en el otoño, y esperamos que ojalá, que el ministro también pueda, pueda acudir. Hacemos un pequeño adelanto eh, para notificar eh, que el premio ha sido concedido al, al país a través de este pequeño diploma que le hago entrega al ministro, agradeciendo la participación excelente de la República Dominicana en esta edición tan especial de FITUR. Ha sido, la verdad, que un socio país modélico para la feria por cómo han desarrollado toda su presencia y todo su esfuerzo en contribuir al éxito por el futuro, bueno, a través de, del éxito del destino. Así que muchas gracias y enhorabuena por el premio. Agradecer a FITUR por todo el trato que nos han dado en esta estadía y antes de él. Agradecer a María por todo el apoyo que le ha dado el equipo del Ministerio de Turismo. Agradecer al equipo de arquitectos encabezado por Lisa Ortega, Juan Mubarak, Amin Abel, que se involucraron en el diseño con la concesionaria Mónica. Muchísimas gracias y para nosotros esto es de orgullo para la República Dominicana. Que Dios la bendiga.